¡Hey! Estamos rumbo a Guatequi. la gulopeta, están las burritas, un recorrido largo, la primera vez que voy a meter casi 200 kilómetros en la bici, bueno aquí vamos, paramos a desayunar, Ajá. paramos a desayunar aquí arrocito con huevo, bueno, ya, ya terminamos de desayunar y ahora nos vamos... Hey, el manitech. Aquí terminamos de desayunar el bacheta y vamos pa' Guateca. Vale. Ya se pagó la cuenta y bueno... Se... Aquí es macheta, estamos en mañita. Y bueno, aquí seguimos bajando hasta Guatequi. Vamos a ver cómo nos va. <tose> Touch my soul, touch my heart, don't judge my mental. They told me that life is simple, been real since poppin' pimple. I sounded out in the rental sonata the presidential. Speak once and listen twice. They told me that less is simple. I'm observing in the room, I'll be flying all on the wall. Open mouth conversations, I'll leave you all in some all and the student noise i'm hoping i leave a scar if you don't know where you been how you know where you are they's cruising in the night i'm cruising don't you said you was my type but moment so text back like shit i'm going I can match energies baby mood of your so throughout the time check my notifications it wasn't love we was prepping for but was something adjacent i can't be wasting lines i'm in for something to say in the time where everything bueno aquí paramos a en guateque estamos en guateque dice Vamos a Guateque No sé si alcanza a ver ahí vale, No en gris. si vamos a Guateque Paramos acá hasta llegar a comer algo porque Ahora son 48 kilómetros De aquí es de Guateque hasta Hasta donde Donde, donde queda el Chisga, donde une por la autopista norte Venga, venga, les muestro Esto ya es Boyacá prácticamente, miren Sabajón Sabajón de Feijoa Arepitas Estos se llaman cotudos. Esto es muy colombiano. Hay dulcecitos. Son sí, en arepas envueltos, bueno. Pues ya comimos. Ya nos estamos alistando para subir porque siempre fueron 29 kilómetros desde Guateque hasta... ¿De qué? Perdón, desde Macheta hasta Guateque, pero 20 bajando y 9 fueron subiendo. Y fueron al 6, al 7, un pedacito al 10. Pues subí, está haciendo ya calor. Venga, entrevistamos aquí a alguno de los de los de la grupeta. Jan, ¿tus impresiones de la bajada Guatequi? <risa> ¡Impresionante! ¿Qué va muchachos? ¿Cómo van? ¿Cómo vamos? Oh, esta gente que solo Oye, leña, no, no descansa. Muchos capos. <risa> Muchos capos. ¡No, <risa> oh, Juan! ¿Tus Señor? impresiones de la bajada? Porque apenas vamos a mitad. ¿Cuál bajada? Si sí, tocó subir 5 kilómetros aquí. <risa> <risa> ¡No va a subir! <risa> ¡Bravo! un pedazo al diez! Aquí para allá vamos a tener de tramos de 8 y 7 por ciento subiendo 9 por ciento alcanzamos a tener pero los últimos los últimos son los más duros no como 7 8 por los, ciento los últimos 5 kilómetros ah, ahí está Juan señor Juan señor como venimos como lechugas como <risa> lechugas <risa> tomamos las impresiones de la capa del grupo yu como vienes Ay, muy mal. <risa> Sin ganas de subir subiendo la moto. Madre. No, pero si sí puedo. Es muy subida. ¿Cómo que okay, sí. Ahorita bajamos. <risa> Listo, bueno. ¿Yo ¿Me lo puedo acabar o...? o arrancamos de... Ya aquí arrancamos de Guateque. Entonces para Machetá no vamos a parar el Machetá, sino que vamos derecho hasta el sitio. A un colega. Hypnotized. Hypnotized. Tide Tide Somos 10. Cuéntete, 1, 2. Estamos en la parada técnica a la 1 y cuarto de la tarde. Estamos en el cruce del Chisga. Bueno, yo me gastes desde Guatequí 2 horas 43, 44 minutos. Bueno, estamos por aquí. Igual te gastamos 11. Entonces son más, más capos que yo. Ay, Dios, Haciendo la, la, la vaca después de comer. Dios. Ahorita les preguntamos a ver cómo les fue en la subida. Bueno, está siendo un día espectacular. Acá son las mejores arepas bullasenses de la vida. Estamos después de la represa del, del Cisba. Para allá se sigue para y Nosotros venimos de allá de Guateque. Que como les decía, yo me gasté 2 horas 40, y y 44 por ahí. el Uno de los más monstruos me gastó, es 11. Creo que el que primero llegó, debió llegar poco a las 2 horas. Son llevamos 140 kilómetros con más de 2000 mil metros de desnivel y el sol ha estado pegando durísimo. Es más o menos una y media de la tarde ya. Ya comimos arepita, tomamos líquido hicimos si refil de Caramañolas, bueno vamos a preguntar a los muchachos cómo les pareció esta ruta que está, qué reto. Nunca había hecho una ruta tan larga, llevamos 140 y nos faltan como 50 para llegar hasta Cajicá. Pero bueno, honestamente es la subida del Cisga. Uf. No sé si se escuchó ahí, bueno, falta aquí la subida del Cisga, ahí para allá es plano, pero bueno, vamos a ver de dónde sacamos piernas porque ya no hay fuerzas. Tenemos allá en el influencer, pero bueno, ya en tus comentarios sobre la ruta. Nos dio la pálida, hermano. Triste, pero Pero dura, bonita, ¿sí es cierto. Muy bonita. Sí, mucho repecho y eso hace que te vuelvas miedo. <risa> bueno, llevamos 140 kilómetros con más de de nivel. ¿Cómo te fue subiendo? Mal. Mal. Mal alimentado, me quedé sin agua, pálida segura. ¿Cuánto? De ¿Cuánto? todo eso se aprende. ¿no? Yo hice como dos horas y cuarenta, ¿tú cuarenta minutos. Como dos horas y diez minutos. Hostia, el paso. Buena, ¿no? Y vamos. Y ahora, fuerzas para volver. ¿De dónde? De las arepas que comí. <risa> <risa> Pero. Bueno, dejar. ¿eh? Pero eso me está mal. ¿Ustedes ya habían hecho esta ruta de viajar hasta Huateco? Una vez, una vez. ¿Es la segunda vez es que haces? Se... Sí, ya es la segunda vez. Ah, bueno, ya lo conocías con por el Pero no, igual, la madre, dura, dura, dura, dura, pero chévere, muy bonita, ¿no? Es de los ah, capos no sé. que las hizo como en, en una hora y media. Ay, bueno, <risa> Aquí tenemos al capos, ahí cómo le fue? Hola, Manitech, bien, dura, dura, pero wow. muy sabrosa en la ruta. ¿Qué tal te pareció el recorrido? Bien, qué placer andar con <risa> un youtuber y mi influencia. Maricada. ¿Qué tal esos 140 kilómetros que ya he Vamos bien y ya en una horita en la casita porque no se gane. No, yo sí pedí permiso. <risa> A ver, acá está Nico, Nico. ¿Qué tal te pareció la ruta? ¿Ya la habías hecho? ¿Ya no, me... ya hice desde Manta, pero... No, reventado, marica. Reventado todo el tiempo. Muy dura. muy dura. Y el clima paila, el sol no pago. Está haciendo un solazo, solazo azul. Sí, mire, ya ¿sí? estoy negro. Ah, mire, dan. ¿Cómo te fue okay. bien eh Duro, duro. A lo último ya... Me fue mejor bajando. <risa> A lo último. <risa> y de la cama. <risa> Venga, que este escapo, capo. Capito, ¿qué tal, la, ¿qué tal la ruta? la has hecho? Uy, no, era la, era la primera vez. Y... ¿Llegó de primeras? y sí, duro. Duro, duro. <risa> es monstruo? No puedo ver. Ahí. Llegué con calambres y todo, pero muy bacana. Juan bueno, seguir ¿cómo te fue? No, fue súper bien. delicioso! ¡Gracias, a Dios, No tuve que parar que hice Vamos a ver. Oye, ¿Qué ¿Qué ¿Qué muy bien, bueno, acá tenemos a Yu. Yu. ¿Qué tal la ruta? Excelente. ¿Qué tal te sí, pareció sí. la bajada hasta Wanderkich? Super. Muy exigente. Los, sí, los monstruos andan mucho. Ay, <risa> ya para la casa. Aquí nos falta como un lugar hasta la casa. Señores, cuando ustedes. Bueno. Problemas mecánicos, una pinchada, pero bueno, ya solucionando. <risa> Chola. qué hora Las dos. ¡Las pucho, son las dos de la tarde. Bonito, sí. ahora va a pinchar. Pero bueno, ya están terminando ahí. Problema técnico. Está haciendo un sol, pillen. Ya llevamos... 2.581 metros ya de pie, 6 horas y cuarto rodando, 144 kilómetros. Falta y falta, hasta acá. Esperamos que terminen acá a solucionar porque ya no hay piernas, pero.